La intención de, de los retos es un pelín diferente a lo que hicieron el, el año pasado, pero vamos a empezar un poquito con la introducción de lo que es el campus, que ya deben saberlo, pero bueno. Eh, la intención nuestra del, del campus es que conozcan, básicamente el objetivo es que conozcan las universidades, tanto de La Laguna como de, la, de Las Palmas de Gran Canaria. Y que entiendan, lo están viendo en, lo, en sus centros educativos, pero que entiendan un poco cómo se hace, cómo se hace ciencia. Existen unos clichés sobre lo que es el científico y tal, pero lo que queremos es que tengan una visión lo más amplia posible de lo que es ciencia y en qué se hace en qué se hace ciencia en el siglo XXI, ¿de acuerdo? Se hace ciencia no solo en física, en matemática, en ingeniería, también se hace en, en historia, en geografía, en psicología, cosas que antes eran como, yo hago ciencias, yo hago letras, eso ya está bastante difuminado. Y, y ese es básicamente nuestro objetivo, que vean qué es la ciencia y cómo se hace ciencia en nuestras universidades. ¿De acuerdo? Eh, ustedes hicieron el año pasado el uno que era los proyectos I, D, que era un poco la, la introducción a, al mundo este de la, del método científico. Y este año tienen los retos. Ya creemos que tienen el suficiente bagaje como para volar un poquito más, más suelto. Y tenemos le hemos propuesto dos, dos retos: uno por universidad, ¿Vale? que es lo que vamos a hacer en, las próximas, en los próximos días. Este año, estos son lo, los números. Tenemos, como el año pasado, 120 seleccionados, 100 para el, el primero, que era el de, los, el de la I+. +D, y 20, para que son ustedes, el de, el de Reto. Esto es por la provincia de Santa Cruz de Tenerife y por la provincia de, la, de Las Palmas. Ustedes están más equilibraditos, hay de todas las islas. Aquí este año, pues, no, de, tanto de La Palma como El Hierro, pues, no tuvimos eh, mucho éxito en la, en la convocatoria. Y básicamente es Tenerife y La Gomera. Eh, esto es un poco lo que ustedes hacían el, el año pasado, en dos semanas, pues vienen un poco, quitando también lo, la investigación en sí que, que hicieron, pues te vienen una formación complementaria. Este año esa formación va sobre inglés científico, eh, una cosa que está muy en boca ahora, lo del pensamiento computacional, y un poco de divulgación. Eh, la divulgación científica es algo que ustedes, aquellos que se dediquen a, a, a cualquier área de la ciencia, tendrán que hacer en un futuro. Ustedes básicamente van a vivir del dinero público. Entonces se les exige que devuelvan a la sociedad parte de lo que han invertido y es en saber. ¿De acuerdo? Ustedes tienen, mantienen la obligación, con mayúscula, de explicar a la gente en qué se va su dinero, en qué investigo, cuáles son mis objetivos, ¿Qué hago? Etcétera, etcétera, etcétera. No es solo investigar con tal cáncer, sino también tengo que explicar a la gente cómo investigo yo con tal cáncer. ¿De acuerdo? Son facetas que antes básicamente no existían y ahora son nuevas labores, nuevos trabajos, nuevas obligaciones de la gente que se dedica a la ciencia. No solo investigar, sino divulgar a quien te paga cómo haces esa divulgación, esa investigación, perdón. ¿De acuerdo? Después tendremos una serie de, de talleres, de electrónica y cosas así, y eh, visitas a, a Centros de tanto aquí como en, en, la, en Las Palmas, eh, si recuerdan pues estos son lo, lo, los ejes que, que teníamos, muchas veces ay, yo, yo quería hacer algo de biomedicina y me toca irme de pateo con los de geografía, no, no era lo que yo quería, eso es irrelevante, o sea el, el proyecto que hagan no es tan importante como el hecho de hacer el campus en su globalidad, ¿de acuerdo? Eh, no van a salir doctores en medicina por hacer aquí dos semanas de, en el campus de, de, de biomedicina lo que interesa es que todos, más o menos, van a tener una visión similar de lo que es la, el funcionamiento de, de las universidades eh, esta es la de ustedes, este año, ¿de acuerdo? los retos, ahora ustedes están en cuarto y yo eh, primero de, de bachillerato van a estar pues estas dos semanas con, con nosotros una semana aquí, una semana con el, el, el reto de, la, de, de Las Palmas eh, tendrán 28 horas contadas para la resolución de esos retos también tendremos talleres científicos como los que les había comentado y visitas a centros de investigación y desarrollo de, la, de las universidades esos son el contaje en hora de lo que vamos a hacer esta, esta semana el reto 1 es de, astro, de astronomía y el reto 2 es en la Plocan, en, la, en Las Palmas ¿me acuerdo? Eh, el primero que es el, el, de, el de astronomía tomarán datos, curvas de luz, o sea imágenes de, de asteroides durante mucho tiempo es tener una serie de datos y de esa serie de datos buscar variaciones de una imagen frente a otra y con eso lo que intentamos sacar es el estado dinámico de los asteroides, si giran, cómo giran, cómo rotan eh, sus órbitas, etcétera, etcétera, etcétera. Este es bastante intensivo, en el sentido de que eh, la intención es que vean que la ciencia es paciencia. O sea, yo no resuelvo todo cogiendo dos datos, y de ahí saco, no, hay que coger miles de datos. ¿De acuerdo y trabajar con muchos de ellos, muchas veces verás que me equivoco, que tengo que empezar de nuevo, bla, bla, bla, bla, eso es ciencia, no es llegar, esto de las pelis que de repente ves que lo descubren todo de repente, o el CCI, no, no, eso, eso no es así, la ciencia necesita bastante paciencia y el analizar los datos, ver las fuentes de error, etcétera, etcétera, etcétera, y eso es un poco la intención de este, de este campo. Eh, ¿Tendrán arriba una estancia en el, en el observatorio para...? para observar y, y que vean cómo es el funcionamiento de un observatorio eh, astronómico eh, dentro de, de, de este campus de, de este reto existe también como el eh, que lo organiza también están organizando un, una escuela paralela que tienen de astronomía en el observatorio de acuerdo entonces el mejor grupo pues haría también la estancia con, con esta gente y creo que, ¿dónde era Laura? ¿En Namibia o por ahí, Uganda o... y uno de ustedes sería seleccionado para ir con esta gente a ver un eclipse de sol en no sé dónde en el 2019. ¿De acuerdo? ¿Namibia o...? el eh, de 2018. ¿Ella? Ah, ¿es del este año? Ah, vale. Pues entonces en, en Namibia este año irían con ellos a, a, a ver el, el eclipse. ¿De acuerdo? El que, hagamos en la, el que se va a hacer en, en Las Palmas Gran Canaria lo dirige la gente de Plocan, de la plataforma oceánica. Lo que son de Las Palmas es eso que está flotando en... vale entonces, el, el, ahora tiene al lado un molino, estos superchachis de, de energía eólica, pues es el diseño. Eh, la robótica es importantísima ahora mismo en la investigación oceanográfica, porque puedes meterlo a la profundidad que quieres y si se rompe, pues bueno, es, es un robot, no es una persona. Y los robots son súper importantes a la hora de hacer medidas a largo periodo de parámetros eh, oceánicos. Hay robots que simplemente lo sueltan ahora en las palmas y estará años dando vueltas alrededor del globo ¿de tomando medidas a distintas profundidades de distintos parámetros oceanográficos etcétera, etcétera, pues para que tengan una idea de cómo funciona este tipo de metodología pues tienen este segundo eh, reto que es la construcción de ese, de ese robot eh, submarino ¿De acuerdo? es también una, un sistema de trabajar bastante, bastante chulo eh, la PLOCAN es lo que en Tenerife es el Instituto de Astrofísica en Las Palmas es PLOCAN ¿De acuerdo? Son eh, áreas de investigación, lo que se llaman estratégicas del gobierno. La oceanografía, en el caso de, de Las Palmas, y la astrofísica, una de ellas, en el caso de nuestro de aquí. ¿De acuerdo? Eh, el campo no es gratis. Entonces, también aquellos que, de ustedes que se vayan a dedicar, bueno, todos a la ciencia, que sepan que un porcentaje muy, muy grande del tiempo es ir a buscar dinero. ¿De acuerdo? Ustedes no van a ir a un laboratorio y quiero esto, esto, esto, esto, esto para montar mi investigación. No, no. Hay que solicitar dinero, hay que solicitar ayuda, hay que colaborar con otros grupos para poder pedir eh, subvenciones y demás a quien sea como grandes grupos. Entonces, la, la búsqueda de perrita es una parte fundamental de la labor de un investigador. Y consigues perras si haces buena investigación, porque cuando vas a pedir dinero es porque has hecho algo bueno. Si no haces algo bueno, no te van a seguir financiando, ¿de acuerdo? Entonces existe ese, ese balance. Eh, en el caso nuestro no es que hagamos ciencia con este campus, pero también es fundamental el, el buscar eh, dinero para mantener este campus, porque todo eh, cuesta algo de dinero, ¿no? Y también es verdad que muchos de los investigadores, bueno, todos los que participan, no cobran, ¿de acuerdo? Lo hacen en con bastantes ganas de, de ayudar, y lo que se está pagando es básicamente la manutención de ustedes, el equipo de laboratorio, etcétera, etcétera, etcétera porque los investigadores eh, para esto, y que es una cosa que es propia de aquí, porque en otros lados sí que cobran, aquí lo hacen porque tienen ganas de que ustedes eh, vean lo bonito y lo interesante que es la ciencia, ¿de acuerdo? Estos son lo, los organizadores, somos nosotros, la Laguna, la Universidad de Las Palmas, y las fundaciones generales, que son como instituciones paralelas a las universidades, son los que buscan un poco pues, la conexión con las empresas. Todo el saber que se genera en la universidad, eh, cómo repercute en la sociedad. Básicamente es a través de conexión universidad con las empresas. Entonces las universidades tienen lo que se llaman fundaciones generales, que son esa conexión eh, entre la, lo que es la universidad pura y, la, y el entorno social. Y después colaboran, pues, todo esto. Colaborar significa que ponen dinerillo, tanto el gobierno de Canarias, la fundación eh, DISA, eh, Intec, Metix, que son del, del Cabildo, la parte de educación y divulgación de, de los Cabildos, Medi y Ecan. Y también el patrocinio, pues para viajes, eh, comida, para los picnics, etcétera, etcétera, etcétera, tenemos a todos estos estos patrocinadores. El astrofísico, el CECI, el Instituto Español de Oceanografía, la PLOCAN, la EMET, que es el meteorológico, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense la cantidad de gente con la que hay que ir a hablar para que nos presten ayuda a la hora de que ustedes tengan un, una estancia lo más interesante posible. ¿De acuerdo? Eh, esto era un poquito la. A mí no me gustaba hablar mucho, así que paso rápido la, la, la historia. Lo que interesa son, son ustedes. ¿De acuerdo? Eh, los retos, sobre todo el de, el, el de aquí, es intensivo de trabajo, ¿de acuerdo? Pero ustedes están, no, no va a ser que van a, es como un examen estos de, de los últimos que han hecho, pero sí que interesa que vean en los dos retos que para hacer algo hay que, hay que, hay que currárselo, ¿de acuerdo? Eh, imagine, recuerden lo que hicieron el año pasado, o sea, el, el tipo de metodología de trabajo va a ser algo parecido, pero este año lo que interesa es que vuelen ustedes un poquito más sueltos. ¿De acuerdo? Que no estemos tan encima de ustedes, sino que los dos retos que se les, se les plantean en grupos de cinco, trabajarán en, en grupos de cinco, irán un poco desarrollando eh, estos, estos retos. ¿De acuerdo? Y recuerden que en el caso del, del de astrofísica, tiene ese reto extra, entre comillas, que sería el, la persona que esta gente decida, que es el que más o la que más se lo va a... Currado, o más interesado, lo que sea, lo que sea, iría a lo del el eclipse este de, de sol. En agosto... si sí, debe ser Namibia por ahí. Vale. Que soy astrofísica, se me va el riesgo en, en la curva de luz. De acuerdo. Pues eso era un poco lo que les quería, lo que les quería contar. Si tienen así algo, alguna duda, lo que sea, recuerden que el campus también es de ustedes. O sea, cualquier cosa que... Oye, pues yo creo que esto para otro año, o por qué no intentan... ¿De acuerdo? Cualquier eh, sugerencia, queja o lo que sea, para nosotros es más que bienvenida, porque lo que nos interesa es mejorarlo y, y no se ven ustedes como los alumnos que vienen y se van. ¿De acuerdo? Interesa que ustedes sean parte del campus, no solo recibiendo la información, sino también intentando ayudar a, a que lo podamos eh, mejorar dentro de, nuestra, de nuestras posibilidades. ¿De acuerdo? Pues disfrútenlo, pásenlo, pásenlo bien y cuenten muchos asteroides. ¿De acuerdo? Gracias, chicos.